Descargar los mapas de TomTom Tom en Windows 11 para usarlos sin conexión es muy fácil, no necesitas mi ayuda, pero ya que estás aquí, te te enseño dónde se activa la descarga. Entramos a mapas. Clic en los tres puntos. Una vez en configuración, elegir mapas. Elige dónde guardar mapa y si queremos que actualice con tarifa de datos limitados. Elige si los mapas se actualizan solos. Recomiendo que no, si tienes límite de datos. Clic en descargar mapas. Busca tu zona. Clic en la flecha para abajo. Ahí está. Gracias.